Un recluso resultó herido con arma blanca. las Laceraciones que se la produjo otro reo durante un motín, es significado en la fortaleza Palo Hincado de la provincia Cotuí. El herido responde al nombre de Carlos Manuel Marte, el cual tuvo que ser trasladado a la Plaza de la Salud en Santo Domingo debido a la gravedad de las heridas que se la produjo el también recluso Germán Díaz. En cámara Dionisio Severino para NTN. Giovanni Cordero.